¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos a Los Conjurados. decía hace ratito en Instagram, pues vamos a hablar del pan, y en todos sus eh, eh, sabores y cocciones y todo, dicen que este pan ya se coció, el de los jóvenes, el, ya el de la Secretaría de Acción Juvenil, ¿sí? Estamos en un proceso, Erika. Ya, perfecto. De eso se tratan los partidos políticos y por eso hay tanta pluralidad y crisoles de, de opiniones entre los partidos y eso es lo que enriquece al partido. De acuerdo. Bueno, está con nosotros, usted ya lo escuchó. Eh, está por primera vez aquí Alejandro Gómez. Nos da mucho gusto recibirte. Recientemente, el sábado fue una elección eh, para, pues precisamente para elegirte, y es importante porque es dentro de la secretaría de, eh, bueno, tiene varias secretarías, obviamente, el PAN estatal. Esta secretaría tiene la particularidad de que se elige así como por votación, así de que, ¿no? Es, es la única secretaría que se elige. Entonces, está interesante, eh, se supondría, pues, que hubo muchos que alzaron la mano y... Ah, bueno, les voy a decir mi versión. Ahorita, bueno, aquí viene la versión de Alejandro. Me dice, no, pues, este, pues nada más hay uno, uno se inscribió. Dije, ay, pues lo voy a entrevistar. Y bueno, ves que te hablé sí, para claro. que vinieras, tututún. Y él me dijo que no podía porque los estatutos se lo impedían. Los lineamientos de la elección. Ah, los lineamientos de la elección. Entonces dije, ah, bueno, pues no hay problema. Pero me dijiste, pasando el sábado, o sea, este sábado que fue su elección, pues ya... Sí, ¿Puedo dar la entrevista? Exactamente. Y resulta que no, que sí había pues, otros participantes, uno en especial, Luis Pacheco, se comunicó conmigo, vino aquí y dijo, es que no nos permitieron estar, porque pues ya había el dedazo, y el dedazo se llama Alejandro, y aquí está con nosotros. Entonces, bueno, o sea, sí estuvo como los ánimos caldeados, ya saben, ¿no? A través de esta cosita, pues, también diciendo sí claro el dedazo y entonces la línea el yunque, la derecha etcétera etcétera entonces a ver cómo estuvo ante tu óptica esta situación porque a mí se me hace se me haría muy incómodo que, que no yo llegando a la secretaría que según pues me gané soy orgulloso secretario de acción juvenil y resulta que no, soy parte de un dedazo, ¿no? Soy parte de, pues como no hubo competencia, pues yo solito. O sea, eso también como que eh, es una victoria descafeinada. Y eso, pues es feo. Entonces, a ver, yo te quiero preguntar por eso. A ver, ¿cómo estuvo realmente la cosa? ¿Cómo llegas a la secretaría? ¿Cómo te sientes tú en la secretaría? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Claro. Pues mira, primero quiero agradecerte el espacio, Erika, no, que me permitas bien. dirigirme a tu auditorio y además la invitación que efectivamente con muchísimo gusto hubiera venido antes, pero eh, había que esperar los tiempos y no estaba en mí, sino en los míos y la, lineamientos de la elección. Entonces tenía que respetarlo y pues afortunadamente también ayer se ratificó eh, a través una, de una sesión de comité estatal extraordinaria los resultados de la asamblea que se celebró el pasado 19 de febrero. Este sábado. Exactamente. ¿no? Y sí, Ajá. efectivamente, eh, claro que, que causó ruido la renovación de la Secretaría Juvenil, porque es la única secretaría que los militantes tienen derecho como tal a, a votar, y pues ya o no la esencia del partido siempre han sido los jóvenes el ánimo y la energía que le ponen al partido siempre ha sido eh, muy importante por lo tanto cuando empieza el proceso empiezan a agotarse un poquito las aguas, sin embargo en oye el pero partido, qué padre, eso está padre sí, claro. o sea que incluso por ejemplo eh, una voz como la de Luis Pacheco dijera es que yo quería ah, participar y entonces digo oye qué padre ¿sabes por qué? porque en la política se ven o puros juniors, y eso es la verdad, el hijo de el, ¿no? el que es diputado, el que es del partido de toda la vida, está. Entonces dices, ups, o sea, jóvenes realmente movimientos genuinos en un partido no hay, Alejandro. O sea, de verdad no lo hay. Entonces, eh, eh, el, el hecho que digas es que los jóvenes somos importantes en un partido es muy cierto, pero de esto adolecen todos, ¿eh? PRI, claro. Morena y sobre todo el PAN. El anterior secretario, te lo juro que no sé ni quién es, porque no hizo nada. Entonces, pues, que llegues tú, haya sido como haya sido, ya llegaste, oye, bueno, pues, no, esperemos ver realmente que, que contagies a los jóvenes, ¿no? Quien les guste el PAN, pues, métanse al PAN los chavos, eh, eh, pero si se necesita ver acción, Hubiera estado padrísimo, así que, que así que se agarraran en el buen sentido de la palabra, así como con <risa> votación y que. No, pero pues llega solito. No, y pero te voy a decir algo. Eh, efectivamente, el Partido de Acción Nacional se ha caracterizado por darle los, el espacio a los jóvenes. Afortunadamente nos dan la oportunidad de competir, de vivir la política desde, la, desde el centro de la dirigencia. Y también agradezco mucho a los actuales dirigentes, Marcos y Augusta que tienen esa fiel convicción de que los jóvenes está el presente del país y que tenemos que empezar hoy a participar en la vida política del partido y del, de los gobiernos en general, porque me han preguntado ¿cómo lo harías para cambiar la situación política del país? y mi respuesta es con más jóvenes dentro de la política es ¿cómo es le sencilla. vas a hacer? hay tanta, tanto fervor, tantas ganas de los jóvenes de participar ¿en serio? muchísima nosotros ya tenemos eh, los próximos días visitas a municipios, y no me dejarán mentir los que me están escuchando, porque estoy seguro que muchos amigos están viendo el programa, que me mandan mensaje y me dicen, ¿cuándo vienes? Ya necesitamos platicar, ya queremos empezar. Tenemos una, una elección próxima en 2024 en la que todos verdad? queremos, de verdad, y te puedo decir Oye, mensajes. qué padre, oye, no, no, pero, oye, <risa> o, o incluso te iba a pedir, pues, hacemos aquí una mesa de debate con puros chavos. De acuerdo. Eso estaría sí. padrísimo. Incluso hasta invitar a los dirigentes de otros partidos y platicar, Ándale, con claro. todo gusto lo hacemos. Eso es lo que enriquece la política, pero que Pero jóvenes, que hayamos jóvenes. No <risa> Sí los hay, sí con los lupa. hay. Pero te voy a decir algo. Desafortunadamente el proceso que, bueno, más bien no el proceso, la pandemia, e incluso algunos eh, temas que hubo al interior en su momento del partido, pues bajaron un poco los ánimos. ¿Cómo que? La pandemia retomo, y qué otra cosa. Vaya, lo, el proceso mismo interno, siempre que hay un proceso interno en un partido, empieza a haber, como todo como en todos lados, eh, diferentes opiniones. Entonces eso causa un y eso poco es de... eso es sano, pero es, eso sí, también claro, es sano. Claro, es sano, pero hay que ser conscientes de que somos institucionales, de que estamos aquí por el partido, y que una vez que pasó el proceso interno hay que respetar los resultados, porque de eso se trata, no podemos decir como no soy yo, entonces no. No, al contrario, tenemos que vivir con todo el ánimo y ganas los procesos internos, pero también ser conscientes de que estamos aquí por la brega de eternidad del partido, nosotros estaremos un rato, pero la misión de Acción Nacional va a seguir, entonces tenemos que tener eso en mente y no aferrarnos a un proceso interno. Eso es un gravísimo error. Tenemos que ser conscientes de nuestra verdadera misión, uh -huh. que es buscar que eh, Puebla y México viva los buenos gobiernos del PAN. Eso uh -huh. es lo que tenemos como misión nosotros, no Ajá. quedarnos dentro de un proceso interno. Ok, pero sin embargo tú vienes de un proceso interno en donde saliste favorecido. No puedo creer que solamente tú hubieras querido ser secretario. No, y claro, que cuando o sea, yo empecé ¿cómo esto, pasó eso? Te voy a decir, ¿sabes cuándo realmente...? Bueno, yo me di a, o, o quise ser secretario el primer día que entré a Acción Juvenil. Tenía 14 años. Entré a, a Nueva Generación, así se llamaba antes, luego nos robaron el nombre ahí por por otros rumbos, y cambiamos a Generación Azul, es la parte del plan de jóvenes menores a 18 años, y yo llegué cuando tenía 14 años, y desde ese día a la fecha no me he perdido ni una sola elección, y me, desde ahí me quedé con esa idea. Ok, eh, de alguna manera también, eh, no sé si justa o injustamente, muchos de los hijos de políticos cargan con esto, eh de que, ay claro, porque tu papá es fulanito de tal... Yo entiendo que tu papá es político y forma parte del PAN y que eh, de alguna manera pues, tienes esa, esa ayuda, esa, esa protección, no sé cómo llamarlo. ¿Esto qué tanto te ha pesado? Porque, por ejemplo, en estos momentos si sí se dice, ah, claro, es el hijo de fulanito de tal y cómo voy a creer que es el único que alzó la mano y se le tendió la cama nada más para él. Tú dices, puede ser injusto. Pero dices, bueno, no puedo creer que nada más te hayas querido. O sea, independientemente de Luis Pacheco, yo creo que también muchos quisieron. porque qué nada más tú? O sea, a ver... Pero hoy estamos haciendo equipo de esas personas. Pero, a ver, convéncenos de que, de que así fue, de que realmente te lo ganaste, de que realmente fue legítimo tu proceso, porque ¿cómo cuesta trabajo llegar a un puesto en donde la legitimidad está en duda? Claro, claro. Y mira estoy seguro de, la, de que la legitimidad del proceso no está en duda siempre, siempre habrá personas que cuenten alguna versión que no les gustó, siempre, sin embargo nosotros llevamos trabajando desde hace tiempo y ahorita te voy a contar cómo fue el proceso de, de, de unidad porque salimos unidos realmente, claro que hay personas, no se puede siempre lograr la unidad no, completa, no, no, no, pero no, sí no. se puede lograr en claro. un 90% y, estoy claro. y así lo hicimos, así lo hicimos muchos que, que en su momento dijeron quiero ser eh, secretario o secretaria Hoy estamos haciendo equipo. Hoy están dentro del mismo comité en la secretaría estatal juvenil y sobre lo que me decías. Gracias. Por eso estoy en el PAN. Eh, a pesar de que mi papá es político, el PAN parte del. También se llama Alejandro. Doctrina, ¿no? No, no, no, no, no, no, mi papá se llama Jorge Gómez. Jorge Gómez sí. y es que él, él es político, miembro del comité. Ajá. Pero si me él deja, es el presidente, ¿no? Del, presidente. Del PAN. No. No, no es presidente en Cholula ¿no? no, no, no, para Opa. nada ¿qué cargo tiene? No, no, él es miembro del comité estatal del ajá, nada más miembro sí, es miembro ajá, del comité okay. no ocupa alguna secretaría ni nada por el estilo pero yo estoy en el Partido Acción Nacional principalmente por sus valores y su doctrina que parte del humanismo de la doctrina del humanismo eh, donde la dignidad de la persona siempre se, se respeta somos indivisibles y tenemos nuestros propios derechos todos los ciudadanos y yo tengo mi derecho a hacer mi propia carrera política. Claro. Y desde el principio yo tuve la convicción, la fiel convicción de que quería cambiar a México. Y por eso yo alcé la voz. Y no porque tenga algún familiar dentro me voy a limitar a decir no voy a buscar esto o lo otro. No, no, no. Por eso estoy en el PAN, porque el PAN te permite eso. Te ve como un ente eh, único, indivisible, que tiene todos los derechos que cualquier humano puede tener, no puedo quitarme un derecho porque alguien de mi familia esté, claro y además es algo que se ha trabajado como te decía, desde los 14 años que entré, yo puse la mira en querer ser el líder eh, de acción juvenil uh -huh. y me siento satisfecho porque salimos como equipos unidos y creamos este proyecto que tiene muy buenos objetivos ¿cuál es tu proyecto? o sea, ¿cómo lo hiciste para que todos los demás que hubieran querido mejor dijeran no, lo renuncio y me voy contigo ¿cómo lo hiciste? porque o sea, es, complicado, es complicado claro, pero te voy a decir algo te decía, desde los 14 años quise ser dirigente juvenil del partido sin embargo, ¿sabes cuándo fue? cuando más sentí el apoyo de las personas cuando resulté electo regidor jóvenes se acercaron y me dijeron, oye yo no había visto un partido que abriera la puerta a tantos jóvenes y que estés tú ahí me da mucho orgullo, pero quiero yo también uh -huh. quiero participar quiero que me veas cómo lo hiciste quiero que me ayudes Ajá. quiero que hagamos o sea quiero que hagamos eh, lo que tú hiciste que lo podemos replicar con más jóvenes y me Porque, empezaron a buscar. Perdón que te interrumpa es importante comentar que Alejandro Gómez también es regidor en el Ayuntamiento de San Pedro Cholula. Así es. Y bueno, es uno de los regidores obviamente más jóvenes. Perdón, ¿qué edad tienes? 23 años. 23 años, sí. es De, de, de hecho, los más hasta jóvenes. ahorita, gracias a... Eh, bueno, tengo la fortuna de que no he conocido un regidor más joven en todo el estado. Digo, no tengo la base de datos de todos los regidores, uh -huh. pero hasta ahorita no he conocido uno más joven y eso me llena de Eduardo orgullo, Eduardo Cobián lo fue, ¿eh? sí, tiene no, 22 hoy, años, hoy, pero hoy, hoy, o sea, ahora actualmente 23, en el cargo, 23, este, está esta, este, Vanessa, ¿de dónde? Del, del PRD, ¿en dónde? pues aquí en el ayuntamiento de Puebla, no, no tiene 23, sí, tiene 23, sí, ¿Sí ah, ¿no? Pues, tiene pues, 23, ahí te vas, pues ahí, ahí te vas, ahí, eh. ahí nos vamos, espérate, ¿y? ahorita te digo bien, porque incluso la, la acabamos de entrevistar, y la verdad, brillante, ...del PRD... Vanessa Rendón Martínez... ...Rendón Martínez... ...no, tiene 22 incluso... ...acaba de cumplir 23... ...entonces okay. ella es la, la parte... Sí. ...pues es la única regidora del PRD... ...y viene echada para adelante... ...tienes razón en cuanto que hay jóvenes... ...que son brillantes... ...o sea, por ejemplo, ella también es hija... ...de un político del PRD... Sí. ...entonces dices... ...hay veces en donde sí... no ...eso realmente sí se ha demostrado... También otro joven, te pongo de ejemplo, ¿no? Eh, Leobardo Soto, hijo de Leobardo Soto, eh, el, el líder de la CTM, priista, que abusado. Y bien chavo también, súper abusado. Dices, va. Entonces, digamos que tienes la vara alta. O sea, en el momento de pues, demostrar cómo llegaste a la secretaría. Sí. Tenemos la vara alta todos todos los que ocupamos, todos los jóvenes que pero ocupamos más, los espacios, más todos, los que vienen de hijos de políticos, tenemos, no, porque, claro. ayudadota que les da, sí, pero la tenemos que entrarle con todo nosotros, nosotros tenemos que demostrarlo con trabajo, como sí, dice claro. el trabajo mata grilla, sí, y tenemos esa exactamente esa eh, misión de demostrar que estamos aquí por un bien mayor que nos nace de nosotros, no porque hay, alguien nos haya dicho o alguien nos haya querido poner también el de el de sumar y el de agrupar, dices, es que no yo convencí a muchos sí, panistas sí. para que se sumaran sí, con sí, no, no te puedo terminar de, de, de explicar cómo, cómo, ah, este, cómo está el proceso, pero te, hablando de, de lo que decíamos antes, que soy un regidor joven, pues tengo la responsabilidad del doble sí. porque los jóvenes vivimos por un proceso difícil en el, en el país donde no nos dan a veces la oportunidad de participar por nuestra edad entonces quienes ya tenemos la oportunidad de estar, quienes trabajamos por estar tenemos que demostrar que se necesitan más jóvenes en la política sí. y eso es lo que vamos a hacer desde nuestra, nuestra trinchera y así como dices de mis eh, compañeros que también son regidores aunque de otros partidos pues tenemos que demostrarlo como generación como jóvenes no sí. como priista perredista o panista como generación entonces te decía que efectivamente una vez que resulto electo regidor me empiezan a buscar amigos y me dicen oye ¿por qué no hay más en otros lados? ¿no? ¿por qué no veo en otros municipios? ¿por qué no veo eh, en otros estados? pues jóvenes ocupando esos puestos estratégicos de decisiones para el país y les dije ¿saben cuál es la clave de llegar a un, o para llegar a un cargo de elección? es teniendo un buen equipo es lo más importante entonces cuando les empiezo a transmitir esto me dicen, oye pues debería de haber equipo debería, deberíamos de empezar, deberíamos de respaldarnos y les digo, ok tienen razón, vamos a empezar a hacer equipo. Digamos que la regiduría te, te ayudó, o sea, fue un extra en donde vieron en ti liderazgo de algo que ya tenías. Sí, sin embargo, yo no, okay. no fue algo que naciera de mí o que yo lo tomara como batuta, sino que realmente se veía así. Yo es la segunda vez que participo en un proceso de elección. Okay. En 2018 también fui candidato a regidor y perdí, y se siente feo perder, pero te voy a decir okay. algo las derrotas o de las derrotas es de las que más aprendes lo que más te deja lecciones entonces para el 2021 ya con la experiencia un poco más eh, sólida ya teniendo más claro el panorama salimos de nuevo a pedir el voto en San Pedro de Cholula salimos con el doble de ganas trabajamos hicimos buen equipo y llegamos llegamos a, al objetivo entonces vieron también en mí alguien que no porque una elección se perdió iba a desistir uh -huh. entonces okay. Creo, y bueno, está mal uno quizá hablar bien uno mismo, pero creo que eso me dio la oportunidad de poder conformar o poder llamar a los demás liderazgos a que se sumaran. Y de verdad tengo extraordinarios eh, jóvenes dentro del equipo, empezando por la planilla conformada por Viridiana Vázquez, eh, Karen Paisano y Saulo García, que me acompañaron en la asamblea y tomaron protesta como miembros de la secretaría. Ellos son líderes natos de su municipio que... En algún momento Carla Paisano es, es hija de Karen. No, Karen. no no no para nada de Paisano? No? no no no para de nada de Leo no no nada de no no eso. no, no, okay, no, okay. no. Eh, pero por ejemplo Saulo en, la, en el proceso anterior es un amigo que además de muchas batallas que me ha acompañado mucho mucho tiempo dentro del partido buscó también ser secretario estatal en un momento se sumó a un proyecto y hoy dijo también me sumo a, a un proyecto uh -huh. se dio cuenta de que tenemos que hacer equipo. Esa es, esa es la esencia del, del, del nacional, de acción nacional. Partí de esa premisa. Entonces, eh, fue de esa forma que logramos consensar, hablar uno por uno, porque eso es trata la política, de hablar, de escuchar las opiniones, de ver cómo podemos encauzar nuestras particularidades a un solo objetivo y lo hicimos, estuvimos trabajando recorriendo los municipios hablando eh, en, la, en los 10 ¿En días ¿en qué que municipio? Nos dan, ¿a pocos te dio tiempo de recorrer algunos son, municipios? Son, bueno estos son muchísimos pero sí, claro, ¿cuántos recorriste? nueve municipios son los que tienen derecho a, a participar en la asamblea estatal y tuvimos eh, casi 15 días de campaña 12 Uy, entonces nos tuvimos uf, que ir corriendo super expres, sí super tirar. express pero afortunadamente los jóvenes de esos municipios son amigos no, uh -huh. no, no tuve que ir a buscarlos. Ya nos conocíamos, ya sabían de mí, ya habíamos algún momento coincidido y habíamos participado, sobre todo en el proceso. Mira, ahí 2021. estás, ¿no? Estás rindiendo ya protesta, ¿no? Ya ahí ahí es una foto, ahí fue de posteriormente, fue, después de rendir protesta. Muy bien. Y sí, efectivamente, eh, fue, una, fue una asamblea muy bonita donde se vio muchos ánimos Digo que la mayoría, de verdad un 80%, si no es que 90 son amigos con los que ya había caminado ya había, nos había tocado hacer eh, actividades estar apoyando al partido y te digo sobre todo en 2021 uh -huh. porque en 2021 fue un proceso fuerte eh, electoral y estuvimos uh -huh. ahí con todos ellos entonces logramos eh, empatar bien o sea de verdad tenemos un muy buen ánimo nos llevamos muy bien todos y me da muchísimo gusto eh, tener el equipo que hoy tenemos de verdad me gustaría ir mencionándote uno por uno uno por uh -huh. uno pero son todos tan valiosos que para mí este, es un honor que, que nos estén acompañando y de hora de equipo les agradezco muchísimo porque además tenemos un grupo y estamos siempre en contacto, siempre estamos escribiendo y saben que contamos todos uh -huh. con el que tenemos al lado, enfrente, del otro lado, contamos Oye, siempre con nuestro respaldo. Parece ser que ahorita el reto para Acción Nacional es sumar al que en su momento es o fue adversario. Hablando, por ejemplo, de Luis Pacheco, yo, yo creo que tanto que lo hemos mencionado se le van a... No, va, va, va a estar como con los oídos así, como que le están zumbando. Pero a ver, eh, eh, yo creo que ahí es donde se demuestra ¿no? la estatura del político, cual claro. sea en todos los partidos. Claro. ¿Vas a invitarlo a que forme parte de tu equipo o, o alguien? ¿Va a haber algún tipo de negociación de adeveras? Porque eso de que... Sí, vamos a hacer este unión, ¿no? Vamos, este, a, a ir todos juntos. Pero ir todos juntos es te doy un pedazo del pastel. El pastel es mío, pero claro que te doy porque eres parte representativa de este sector del pan. ¿Eso lo, lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Sí, y aprovecho el espacio porque. Yo quiero invitar a todas las juveniles y a todos los juveniles del Partido Acción Nacional a que se sumen, a que trabajemos, a que dejemos a un lado los procesos internos y seamos institucionales. Tenemos que partir de eh, la idea de que tenemos que acompañar al partido en su brega de eternidad. Hoy estamos en el partido, pero en algún momento vendrá otra generación y tenemos que dejar buenas bases, buenas, eh, buenos ánimos Dentro de Acción Nacional para que siga viviendo No podemos decir que porque no somos Nosotros o no es tal persona no, no vamos, no, hay que partir Del amor que le tenemos al partido Para acompañarlo en su brega A favor de México ¿Habrá alguna posición, por ejemplo, para Pacheco? No, pues tenemos que primero platicar Porque yo podría decir ahorita este, habrá. ¿Cómo? ¿No le has hablado? No, no he tenido ¿Por oportunidad qué? Porque no, no he tenido oportunidad de hablar con él Personalmente Yo siquiera. sé que el que gana es el que agarra el teléfono claro. Y le habla al adversario así se hace en la jerga sí, política y te voy a decir algo, desde antes eh, tuvimos la oportunidad de platicar con gente de su equipo y claro que le mandamos el mensaje les dijimos, oiga, vamos a trabajar vamos a, a, a dejar a un lado las diferencias y empezar a encauzarlas al bien común pero sí como parte y hubo forma, pero tampoco hubo respuesta de la secretaría o como así como de sacar No, no, copias, no, no, no, de, no, no, no, a ver no puedo, yo, no puedo yo decir, oye, vas a hacer esto vas a hacer lo otro, no, también necesito saber qué es lo que quieren ...todos los juveniles y que me digan... ¿cuál ...pero sí es? hay yo esa no, disposición... No claro, ...claro que hay esa disposición... ...y si están viendo eh, el equipo... este o, ...o gente que a lo mejor en este momento... ...no, no quise considerar del equipo... ...este programa y en la entrevista de verdad... ...vamos a hacer buenas cosas juntos... ...acuérdense que Acción Juvenil... Eh, ...es la esperanza... ...dentro del mismo partido... ...entonces tenemos que encauzarnos... ...a sus objetivos... ...no podemos quedarnos aferrados... ...a un proceso interno para siempre de acuerdo, Ángel León dice, elección a modo ni militantes votaron, dice Sofía Rosas, dice los ardidos dirán todo lo malo porque ya saben que Genoveva va perdiendo poder eh, eh, recordemos voy a, voy a hacer un paréntesis eh, Luis Pacheco eh, forma parte del grupo de Genoveva Huerta y entonces bueno, por eso él dijo que intentó participar, que no se lo permitieron y etcétera, etcétera entonces, bueno, para el contexto ¿no? general, para quien no es tampanista y no, no sepa qué onda, bueno, pues así está la cosa. Entonces, sigo leyendo a Sofía Rosas, dice, gracias a los nuevos dirigentes estatales y con el nuevo secretario, o sea, tú, habrá más oportunidades para más jóvenes y no solo los de la expresidenta. Javier de Sataraín, felicidades secretario, estoy seguro que vas a... ...a ser un referente juvenil de nuestro partido. Sofía Rosas continúa, dice, dice... ...él está tomando en cuenta a todos los chavos militantes y no militantes... ...porque él sí tiene ganas de trabajar por algo mejor para el partido... Ingrid Escobedo, muchas felicidades secretario, no hay duda de que eres el mejor. Saúl García, los jóvenes respaldamos el proyecto y trabajo de la nueva Secretaría Estatal de Acción Juvenil. Eh, Javier de Zatarain vuelve a comentar, si no hubo otra planilla es porque no lograron cubrir los requisitos. Hay que tener madurez política para aceptar los resultados y unirse por el bien del partido. Y Saúl García también comenta... Los estatutos son claros, al no presentar las constancias en tiempo y forma, se les hace más fácil desacreditar. De Tani Cepeda, muchas felicidades secretario, estamos muy contentos por tu interés en los jóvenes de diferentes municipios, por el interés de trabajar por algo mejor. Pedro PRZ, los jóvenes estamos a favor del proceso de unidad que hubo, le legitimamos tu secretaría Alejandro y te mandan un corazón azul Yair Arellano Martínez te manda así también como un like Yokshan Cava los jóvenes apoyamos y le damos el respaldo a Ale Gómez José Luis Galindo, felicidades secretario saludos desde Chignahuapan Ale Vélez, vamos con todo Ale, sin duda eres un ejemplo gracias a tu trabajo que haces de la mano de todos los jóvenes, Yair Arellano Saludos amigo Alejandro, todo el éxito del mundo Martín eh, Fernández, saludos desde Libres Viri Vázquez, muchas felicidades sale. Qué gusto saber que un joven tan preparado y con un gran liderazgo Sea quien represente Acción Juvenil Sigamos fortaleciendo el semillero juvenil Monserrat Baez, Acción Juvenil está en manos de un gran líder Con todo amigo, José Luis Galindo Formas parte de la sangre nueva de Acción Nacional Enhorabuena Alexandra León, muchas felicidades secretario, no tenemos duda de que serás un buen líder. Eh, también José Luis Galindo López, felicidades Erika por tu primer aniversario del programa. Ay, muchas gracias, así es, andamos celebrando nuestro primer año. ¿Cómo sí, ven? muchas felicidades, por cierto, Erika, por la publicación. Y dije, cuando venga, voy a ser extensivo. Ay, la gracias. Felicitación porque es de mucho trabajo, y mucha consistencia. Ay, sí, harto trabajo. Harto. Elvia Villegas dice, excelente, joven al frente, gran líder. Ángel León, toda su planilla son equipo. De, de el secretario juvenil. Imagínate cómo trabajarán. Aquí te están reclamando de que, o sea, que son nada más tus cuates los que están dentro de tu, dentro de tu planilla. Me dijiste que dentro de la secretaría hay 10 oh, eh, directivos o cuántos sí, son? Hay, El reglamento establece 10 direcciones. Eh, yo las llamo quizá como permanentes, o sea, que dice el reglamento tiene que haber estas 10 direcciones. Y este, sin embargo, el mismo reglamento nos da fa facultad de crear otras más que sean necesarias para trabajar. De y si nada más son tus cuates no para nada de hecho muchísimos tiene poco que los conocí también y de hecho eh, a los que son que te decía tengo la oportunidad de caminar con muchos de los que mencionaste que además les agradezco profundamente y de corazón sus mensajes eh, porque son los que dan ánimo a este proyecto eh, tener un equipo sólido que te respalde para mí es un orgullo y van a ver que vamos a hacer muy buenas cosas y además son amigos de, de muchos municipios de acuerdo eh. Eh, María Blanca, Aguayo Durán, felicidades Erika, excelente entrevista, eres la mejor, con una gran valentía. Ay, gracias, que te tomas a la otra, invitas a María Blanca, por favor. <risa> no, muchas gracias María. Susi Avendaño, qué orgullo eres Ale, eres un excelente líder, pero sobre todo un excelente ser humano. Sofía Rosas, el exsecretario, tuvo cuántos años y no hizo nada el exsecretario, Sí, sí, es cierto. ¿Cómo se llamaba? Blanco, ¿no? no Carlos Blanco. ¿Qué eh, onda con...? Que o sea, fue... neta, con todo respeto, yo ni lo conozco, ¿eh? Pero no, no hizo nada. Sí, hubo circunstancias que, como te decía hace rato, la misma pandemia, eh, los problemas al del partido, nah. bajaron los ánimos de Acción Juvenil nah. y tenemos que retomarlos. Nah. Eh, bueno, es eso importante. sí, voy de acuerdo, pero oye, que no hagas nada por la pandemia, imagínate no pues imagínate en un año de pandemia nosotros no hicimos los conjurados ya llevamos un año en plena pandemia sí, bueno claro. sí nos ha tocado la verdad remarle muy grueso pero, pero la realidad de nosotros es la realidad de todos de sí, pues remale sí. compadre porque no hay de otra que sí, onda con y este hay que hombrecito gana siempre. y yo puedo decirte que estuve caminando en los, todos los procesos que te digo que he llevado en todos he estado caminando también con Carlos con, con, con este con Carlos hombrecito blanco, siempre, el blanco siempre, sí. Uh -huh. Oye, a ver, pero cómo, cómo recibes la secretaría si no se hizo nada va a estar hechas patadas, patas, patas sí, para arriba, ¿no? Bueno, desafortunadamente una dirigencia pasada eh, no ¿La de respetó. No, no, no, dirigencia estatal del partido. Ah, la de Genoveva. sí, Ajá. no tenía las oficinas del juvenil. Uh -huh. No le dio la oportunidad a Carlos de estar dentro participando. Le, literalmente ¿Y por qué creó qué Carlos no propio, dijo nada. Su, claro que lo hizo. Claro que vio a las instituciones, pero él fue él fue institucional. No puede ser un escándalo dentro del partido. Se tienen que resolver de forma interior. Ahora sí que ponemos de acuerdo. Nosotros, y no lo resolvió. Nosotros no hubo apertura en su momento. No hubo apertura. Incluso se creó un, un, un este ente similar a Acción, a Acción Juvenil. que se bueno, No creo cómo se llama, pero como jóvenes líderes, algo así. Que lo creó la dirigencia pasada y no hizo caso a Acción Juvenil. Que en el reglamento okay. y los estatutos del partido, Acción Juvenil es el que debe de estar... Eh, velando por por este por que los jóvenes participen, se formen y se capaciten. Ok, bueno, quién le echa la culpa al pasado, a mí claro. la verdad es, es triste, ya por estamos eso, hasta acá. Y por eso vamos a echarle todos los kilos a lo que viene, que es lo importante. Ay, sí, que no salgas como el blanco, por favor, porque la verdad, mal, tache. Dice, Sofía continúa, dice, agradecemos que... Eh, sí, ah, que... Eh, estés con gente que sí quiere trabajar, te está diciendo eh, María Blanca dice fue una élite contundente no hubo democracia, te está respaldando lo que tú estás diciendo, Ángel León y ahora son ahora sus amigos están de nuevo en la secretaría los de Blanco, ¿es cierto? no, pues o sea, qué finalmente miedo. no entiendo por qué pues todos los panistas somos amigos o sea realmente claro que todos participamos bueno, eso dice Luis años, ¿no? Pacheco a ver, ¿qué a se ver, siente Luis contigo? Luis Pacheco Claro que he platicado con él, claro que hemos est estuvimos en batallas juntos, claro que caminamos juntos, lo conozco, no creas que no he hablado con él nunca, uh -huh. claro que siempre nos decimos hoy amigo y hemos platicado en ocasiones, claro que sí, somos amigos Ojalá todos. se pudieran unir porque... Una cosa es el proceso interno, Ajá. pero en 2024 tenemos que salir todos a, con miras a el verdadero eh, peligro en México que es Morena. Uh -huh. Tenemos que enfocar los esfuerzos a caminar juntos. Los procesos internos son naturales y es sano que en el mismo partido haya diferentes puntos de vista, pero vamos a salir juntos y unidos. Perfecto. A ver, dice Julio César Blanco. ¿Él es? No, no, no. Ah, bueno. Es algo del hombrecito que nos estamos refiriendo. Dice, no, no, no. todos los jóvenes te apoyamos, Alejandro. Los que estuvimos en el proceso sabemos de tu arduo trabajo. Eres un ejemplo para toda la juventud. Sabemos que trabajarás en forma a favor, perdón, de la sociedad y en pro de la cooperación. Ok, ahorita sigo sigue, eh, sí, son leyendo, muchos son, por son muchos, son muchos, pero... agradezco tantos ánimos, eh, tantos buenos mensajes, de verdad, vamos a hacer grandes cosas porque todos tenemos la intención de eh, ser autores de algo grande, eso queremos, y los jóvenes vamos a empezar a tomar la batuta y el toro por los cuernos para acompañar al partido en sus procesos electorales y en todas sus actividades de acuerdo, a ver ahora, eh, sacaste a colación algo bien importante viene el 24 una elección, híjole que va a estar durísima eh, eh, ya parece ser que pues, el proyecto A para la gubernatura se llama Eduardo Rivera tú coincides con esta ¿Esta opinión de muchos panistas? Yo coincido con el partido. Hay que esperar los tiempos en el que el mismo partido, porque eso se caracteriza al pan, de tener procesos democráticos. Esperaremos los tiempos para ver quién será el mejor líder para que pueda representarnos rumbo a la gubernatura en 2024. Pero claro que, que veo en él un extraordinario perfil, pero te digo, somos democráticos, y hay que esperar los tiempos para que los mismos militantes elijamos. Hace ratito estábamos platicando acerca de que si al PAN le va a alcanzar para ser competitivo a nivel estatal en el 24. Eh, y tú estabas así como, sí, claro, y entonces, o sea, como... Claro que va a ser competitivo. A ver, eh, explícame por qué llegaste a esa conclusión y por qué tu ánimo tan arriba Mira, primero me decías que va a ser un proceso muy complicado y que va a estar eh, difícil y que habrá que echarle muchas ganas y te voy a decir, el Partido Acción Nacional en todas las elecciones deja el alma eh, y todas sus ganas en la mesa, siempre le damos con todo y salimos y más, y los jóvenes incluso más, si no me dejarán mentir estamos en los altos, estamos eh, recorriendo calle por calle tocando puerta por puerta porque tenemos la esperanza de un mejor mañana o sea, los chavos sí salen o claro, sea no claro. nada más es a través de esto porque no, los jóvenes salimos y de hecho así empecé mi, primera, mi primer evento del partido fue una lección en donde estuve eh, pegando, híjole yo creo que haber sido como 15 días seguidos estuvimos en Los Altos eh, al pleno, al eh, rayo del volanteando sol y volanteando y pero poco todavía se usará diciendo. eso claro, todavía se utiliza, sí, okay. sí, sí, a lo mejor ya no se utiliza en el interior, yo, no, yo no, creo. en la misma zona metropolitana, a lo mejor ya no tanto los volantes pero claro que vamos con nuestro cartel y decimos, oye, les les presento a mi candidato del Partido de Acción Nacional la mejor opción por esto, por esto, por esto los invitamos a votar y siempre estamos ahí al pie del cañón recorriendo de verdad calle por calle en la elección pasada eh, tuve la fortuna de, de estar al, eh, pendiente de una zona en uh -huh. San Pedro de Cholula y se recorrieron todas las calles y estábamos desde tempranito tocando las puertas con mismos jóvenes dándole duro y no me dejaron mentir los que estuvieron viviendo todos los procesos eh, al, al, en el partido en diferentes municipios y que le echaron todas las ganas y todo el ánimo uh -huh. claro que salimos los jóvenes, claro que estamos siempre al pie del cañón uh -huh. siempre ¿Cómo? y no vamos a dejar de hacerlo ah. ¿Por qué el 24 puede ganar el PAN a Morena? Mira, es el mejor partido de México y la gente se está dando cuenta. Vieron que Morena fue muy bueno para prometer y para desacreditar, pero muy malo para gobernar. Y en el 2024 les va a costar porque la gente se está dando cuenta. No, no hay, no, o sea, vino una ola de Morena porque había un desánimo de, las, de la gente, de la sociedad y es normal, es natural pero se dieron cuenta que aquellas personas que pensaron que les iban a, a subir al ánimo las terminaron defraudando es una pena porque a nadie desea el mal a México y nadie desea que quien esté gobernando haga las cosas mal, pero es una realidad y la gente se está dando cuenta y en el 2024 estoy seguro que vamos a hacer buenas alianzas estratégicas para poner los intereses de la ciudadanía por enfrente de cualquier interés particular o de algún partido Acción Nacional le falta infraestructura en el interior del estado, no es un secreto. ¿Cómo, cómo piensan ahí, sobre todo en el área de la secretaría, de, de que tú presides, eh, eh, compensar eso? En todo el estado hay panistas, no hay un municipio en el donde no haya panistas. Claro que como todos y como cualquier institución hay debilidades o hay zonas en las que hay que apretar, pero ese es el trabajo que nos toca ahorita nosotros con la nueva secretaría y además que estoy seguro que nuestros nuevos dirigentes Marcos y Augusta van a lograr, van a poder fortalecer en aquellos lugares donde tenemos debilidades al panismo, unirlo y que salgamos con una estructura fuerte rumbo al 24 estoy seguro y en eso vamos a estar trabajando tiene poco que entraron y han hecho un extraordinario trabajo en estos días vamos a seguir acompañándolos y vamos a seguir ayudándolos a que sea realidad esta, esta estructura fuerte en el partido, pero sí, claro, hay que reconocer debilidades, pero también tenemos muy buenas fortalezas y lo vivimos en la zona metropolitana y en zonas conurbadas el partido ahí es muy fuerte habrá que reforzar nuestras debilidades claro, hay que aceptarlo, el primer paso para, para lograr algo para eh, mejorar es reconocer en qué estuviste mal o en dónde estuviste débil, uh -huh. vamos a, a construirlo y, y ahora viene la pregunta del millón, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Hay, ¿en hay, qué hay, sentido? Alguna, porque... ¿en qué sentido? uno de eh, animar a los panistas, a los chavos a que salgan, a que se organicen y a que actúen porque hasta el momento no, eso no lo veo yo muy claro y yo creo que muchos tampoco lo vemos, no vemos a los chavos, no los vemos organizados, no los vemos con una estructura y bueno, tú lo vas a encabezar no, ahora. Y te voy a decir algo, la misión de Acción Juvenil es formar y capacitar a los jóvenes, no solamente como militantes, sino también como ciudadanos. Uh -huh. Y vamos a estar en ese proceso de ánimo, con un plan de trabajo que tenemos. Sí. Ajá, pero ¿Quieres que te nos lo, más o menos? Que lo explique un poquito. Sí, porfa. O sea, vamos es a como... Partir. A ver, a ver, un pastel de qué está hecho. No, pues mira, tiene harina, tiene leche, claro. tiene tata, tata, huevo le bates así, lo metes acá y sale. O sea, parece sencillo, pero no lo es, porque luego los pasteles se bajan y eso. A ver, eso es lo que quiero que nos expliques. O sea, algo... Sencillo, eh, claro. que yo no veo ni por dónde. A ver, explícame con peras y manzanas. Sí, no no veo cómo lo piensas hacer. Tenemos un plan de trabajo que consta de cinco ejes. El primero, y el que yo considero que quizá no es más importante que los demás, pero que es fundamental para que los otros cuatro eh, caminen, es el de fortalecimiento interno. Vamos a hacer actividades eh, para no solamente a los que ya son militantes y ya simpatizan con el partido se unan, sino procesos de reclutamiento en instituciones educativas, instituciones civiles, eh, no, eh, gubernamentales, no gubernamentales, todas las instituciones y todos los jóvenes que tengan interés por abonar al bien de México van a ser bienvenidos y vamos a buscarlos, somos un buen grupo ya de jóvenes, nos toca ahora ir con, con, los, con las generaciones que, que vienen eh, o con los mismos de nuestra generación que a lo mejor no tienen esa cercanía, con la política, para decirles el porqué es importante que participemos, porque México nos necesita, y es lo que la gente ya se está dando cuenta, los mismos jóvenes necesitan nuestras ganas, de nuestro esfuerzo, de nuestra energía y sobre todo, Erika, y es bien importante de nuestra esperanza porque nos decías, hay gente muy desanimada, no, no, no, no hay que perder esa esperanza de que allá afuera hay jóvenes que tienen ganas de hacer algo bueno por el país, solamente es cuestión de que nos encontremos y claro. que encaucemos nuestras, nuestras coincidencias a un objetivo que es México. Bueno, como pasó, como eh, por ejemplo, la UDLA, que creó sus propios colectivos y con base en esos colectivos hicieron una voz. Entonces, eh, eh, ahorita ya, bueno, su universidad ya, qué bueno, ya está abierta, ya van a poder entrar a clases, el proceso... Eh, jurídico sigue donde tenía que haber estado siempre y no alcanzar a las aulas y mucho menos utilizar a la fuerza pública bueno pero por ejemplo a mí me quedó muy claro eso cuando los chavos salen y, y, y les quitan ese estigma no de los fifis, no cuáles fifis estuvieron ahí o sea fletando en el sol fletando en el frío en las casas de campaña defendiendo su escuela dices hay que aplaudir eso y claro, eso fueron los chavos. Claro. Entonces en eso sí me hace sentido lo que tú estás comentando, ¿no? Solamente necesitan un cauce. ¿En dónde hago esto? ¿En dónde va mi energía? ¿No? ¿En dónde va mi participación? Pues no saben porque los partidos Luego no tienen a los, a los secretarios o a los funcionarios adecuados como para hacer esta sinergia, ¿no? Sí, entonces. Qué bueno que mencionaste el tema de la UDLA porque sí es un ejemplo. Los jóvenes tenemos un poder y un potencial enorme, una comunicación o capacidad de comunicación con los nuevos dispositivos súper veloz. Eh, mi hermano estuvo ahí en las manifestaciones pidiendo que se abriera la UDLA porque él es estudiante de la UDLA y estuvimos ahí apoyando porque cuando una causa. ...o cuando claro. un sentimiento une a los jóvenes... ...somos imparables... ...y hoy... ...el sentimiento de ver mañana mejor a México... ...va a ver qué va a ser el que nos va a unir... ...y que va a buscar... ...que los buenos gobiernos del PAN... ...lleguen... ...porque de verdad está en peligro México... ...a veces no lo vemos... ...soy... ...soy este... ...economista... ...y los números... ...que vimos a nivel nacional... ...son preocupantes... Son claro. preocupantes... ...si no lo frenamos en los 2024... ...vamos a tener serios problemas... Y los jóvenes lo saben, lo sabemos, y vamos a trabajar para que vengan días mejores. Eso es lo que nos va a causar. Joel Delgado, muchas felicidades, secretario. Estoy convencido de que realizará un excelente trabajo. María Blanca Aguayo, perdón, ya hiciste Jorge Gómez Carranco, impuso a su hijo Alejandro Gómez López, así como logró que le dieran una regiduría solicitó que le den una oportunidad a otros jóvenes de participar porque Alejandro no va a poder solicitar clones mira, ahí te están diciendo eh, Sombrerero Oscar qué gusto sintonizar a Ale excelente persona, Vargas Marcos le damos la bienvenida al nuevo Secretario de Acción Juvenil Puebla y vamos para que lleguen más jóvenes a las filas de Acción Nacional, Ruth Almonte excelente persona hemos trabajado y ganado hemos perdido, pero ahí estamos saludos, Paulina Cuautle felicidades, secretario Ana Tello. saludos a ambos, felicitaciones por el primer aniversario de los conjurados, muchas gracias y Alejandro, un joven con mucha voluntad y convicción para trabajar no improvisado, con trayectoria y preparación, mucho éxito, dice Chava PG, dice saludos amigo Ale ok ok eh, ¿cuál sería eh, para, para, para cerrar esta, esta entrevista? ya nos colgamos un chorro, era media hora ya, mira, ¿sí? En serio? Ya, ¿sí? ya nos colgamos, okay. ya vamos, ¿qué? como 50 minutos bueno, ¿sí? ¿sí? ok, ok a ver, ¿cómo, cómo eh, podrías eh, sintetizar ¿no? eh, tu llegada, tu propósito y obviamente el mensaje que les quieras dejar a los, a los jóvenes panistas? mi llegada y lo que te decía hace ratito, lo que encausa nuestro propósito es el amor a México y el amor a Acción Nacional. Porque ha luchado siempre por el país, siempre ha buscado que las cosas mejoren y nosotros queremos eso. Hace un tiempo eh, hicimos unos videos, yo tenía 18 años, tiene 5 años, donde me preguntaban por qué... Eh, estás en acción nacional y la respuesta es simple, porque amo a México y sé que es el mejor partido y sé que va a ser grande y va a hacer que crezca México y eso nos va a encauzar a todos y eso es el propósito de mi llegada cómo llegamos fortalecidos con un buen equipo que además nos están viendo y que les agradezco de corazón todas y cada una de sus acciones y que nos estén acompañando siempre eh, las circunstancias o haya pasado o haya sido eh, la situación que hayamos vivido Decía Ruth, que saludos amiga, hemos ganado y hemos perdido y aquí estamos y vamos a seguir. Y así llegamos, con ese ánimo y muy, muy eh, conscientes de lo que nos espera en 2024, porque las expectativas son altas, pero de verdad, y el equipo lo sabe, nuestras ganas de trabajar son aún mayores. Y mi mensaje a los jóvenes, que es muy importante, quiero que cumplamos con cinco cosas, amigas y amigos, que estoy seguro que si lo hacemos como generación vamos a lograr grandes cosas. La primera, tenemos que estar unidos y hacer equipo. Solos no vamos a llegar a ningún lado. Con un buen equipo podemos lograr lo que nos propongamos. Segundo, tenemos que partir de la base o de la premisa de que somos incorruptibles. Y no solo que no somos corruptos, porque sí, claro que no vamos a ser corruptos, pero además incorruptibles entre nosotros. Un equipo tan sólido que no haya poder humano de que, que nos divida tercero, preparados la preparación es fundamental para lograr buenas cosas y no solo hablo de preparación académica sino preparación para poder acompañar en sus procesos al partido para poder desempeñar cargos eh, de la administración pública de todo tipo después tenemos que ser inmediatos no nos podemos esperar a la mañana o a pasado o dentro de un mes. Tiene que ser hoy que empecemos a trabajar. Y la quinta, ser realistas. Hay que ser realistas y no solo con la gente, sino nosotros mismos. Y ser realistas si estamos haciendo lo necesario y lo indispensable para apoyar a nuestro país. Pero eso se va a quedar entre nosotros, ser realistas con nosotros mismos. Y en otro sentido también realistas. Dicen que cuando el viento, vas en un barco y tu, el viento juega en tu contra, el pesimista piensa que ya no vamos a llegar al destino y se rinde fácil el optimista espera a que el viento le vuelva a jugar a su favor y mientras espera pero los realistas voltean las velas a su favor y sea como sea y a como dé lugar llegan al destino nuestro destino es muy claro nuestra brega de eternidad como partido es muy clara y objetiva vamos a lograrla de si logramos estas cinco cosas como generación, vamos a ser imparables. De acuerdo. Eh, eh, Salatí Osorio dice que la premisa esencial es la unidad, pero a mí me sacaron de su grupo. ¿eh? Ahí se está quejando Osorio contigo. ¿eh? Y fuimos, tuvimos la oportunidad de estar en su, en su casa platicando con él. Sí, sí lo fuimos okay. a buscar ok, dice María Blanco Aguayo Durán todos los jóvenes son panistas Dice, les tenían que haber dado la oportunidad de inscribirse a Alejandro Gómez, lo hubiera solicitado para que la Secretaría de Acción Juvenil tuviera legitimidad a Luis Pacheco lo bloquearon Sofía Rosas, Luis Pacheco cuando fue delegado cometió muchos errores uno de ellos fue querer eh, eh, vender candidaturas en los municipios. O sea, ya están acá sacando la ropa sucia. Dice, Maz eh, Villanueva, eh, Ruth Almonte Gutiérrez, nos está viendo Jorge Gómez Carranco. A Carlos Blanco lo bloqueó geno, dice Jorge. O sea, tu papá. Sí, mi papá. Ok, dice que, bueno, que a Carlos Blanco lo bloqueó, lo bloqueó eh, geno. Ok. Eh, ay qué buena onda que te, tu papá te está viendo sí, salúdalo mucho, porque pues oye muchos saludos, claro que sí <risas> mi papá me acompaña en todo porque sí, somos equipo porque somos bueno. panistas, no partimos de que ahora somos familia no. somos panistas muy bien, dice Junuet eh, Vargas dice, solo ustedes me aislaron cuando Genoveva Huerta me cerró la puerta del pan por seguirle la corriente a Saturnino Oye, ya, ya está saliendo aquí una historia que la no, no la entiendo, pero yo la estoy leyendo. Dice, ¿eh? hace unos días, dice Sofía Rosas, en la asamblea quemaron a muchos jóvenes que aún eh, nos aprecian en el padrón. No aparecían, perdón, ¿no? A no dice aquí aprecian en el padrón. Y, y fueron invitados sin derecho a votar porque no eran delegados, sin olvidar que eran parte del equipo de la ex dirigente estatal. Irma Torres, muchas felicidades por el primer aniversario. Muy acertadas tus preguntas a los invitados. Me encanta tu programa, soy fan de ti. Ay, qué buena onda, Irma, muchas gracias. O sea, es que estoy leyendo de todo y sí está... Como Hay muchos comentarios, por lo que veo. Fuertes y, y bueno, yo nada más lo leo, yo no soy quien sea Saturnino, no sé cómo esté la pichada, pero bueno, yo leo. Dice Ana Tello, saludos a ambos. Felicidades por el aniversario, felicitaciones Alejandro. No, muchas gracias. Gente eh, y, del equipo, este, bueno, uh -huh. los nombres que escucho, gente que siempre ha estado uh -huh. y que hemos caminado no de hace unos meses ahorita, de muchos años, por el bien de San Pedro Cholula, porque hay gente de San Pedro Cholula y del estado. Ya. Eh, Margarita Gómez Velázquez dice mucho éxito y muy bien dicho, hay que ir por más jóvenes, Leti Tenorio nos está viendo, Margarita Gómez Vázquez y feliz aniversario, Erika, muchísimas gracias, y Leo Soto nos está viendo, saludos Leo Leo, regido, besitos, sí está saludos viendo. amigo, saludos amigo que Sí, sí, tengo la, la fortuna de haber coincidido ya en ocasiones. Ya, perfecto. Ok, pues muchísimas gracias por no, hombre, estar no, aquí. al contrario. Alejandro al contrario. Gómez, este, pues el tiempo se nos fue como agua. Hay muchos temas todavía que se quedaron aquí sobre la que, mesa. Que, nos, que incluso los empezamos a tocar y que nos faltó, pero estoy seguro que va a haber más oportunidades para seguir platicando. Así es, esperamos y bueno, pues ahora sí que ponte a chambearle porque esto está cañón. Como siempre Volviendo lo los hecho. jóvenes del PAN, ¿no? Exactamente. Saludos a tu auditorio. Claro, buenas noches y de nuevo aprovechando el cierre, a todas las y los jóvenes panistas del Estado, los invitamos a nuestro equipo y a velar por la brega de eternidad de nuestro Partido Acción Nacional. De acuerdo y bueno, eh, es importante también que te eches unos ahí, unos tequilas, ya no un café, ya aquí, ya es tequila con Luis Pacheco. Soy alérgico al alcohol, ¿tú crees? ¿Soy? <risa> alérgico qué? al alcohol. ¿Alérgico? Sí. Ay, no inventes. Sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué? Una carnita <risa> asada, no sé, algo. Unas, un, lo, una carnita asada. Sí, sí, ¿no? sí, porque un café, un té, no alcanza para esto, ¿eh? Tienen que limar <risa> ustedes. Esas. Mira, es digo que, que eh, hemos caminado juntos, somos panistas al final de cuentas, hemos coincidido, vamos a trabajar todas y todos los juveniles del Estado ojalá así sea, muchas gracias no, al Alejandra. Ti, Erika. gracias por su compañía gracias por todos sus mensajes, traté de leer todos, si se me pasó alguno, créame que no fue mala onda traté de leer todos de verdad, muchísimas gracias por sus mensajes por sus críticas, por sus felicitaciones y por todo, paso usted una bonita noche besitos, bye